Dios. ¿eh? <risa> pues yo me he quedado pensando, tú por pues, un enemigo tenemos aquí. Ay, <risa> oh, <risa> ¿Sabes la gente que a mí me preguntaba por esa muchacha. Eh, no vino, hoy? Eh? No vino, Pero le traes su bolón mañana. ¿Y por qué? Ay, Tiene no, clase de la universidad. ¿tú? Mañana te lo va a traer. Había el aplauso. Qué <risa> la... Señores. Mañana te lo Asaltos de película en RD. Wow, flaco, ¿eh? Está motivado, tú hoy. Asaltos de película en RD, dos asaltos espectaculares e increíbles han ocurrido en los últimos días. Ahí las imágenes, las roban. En República Dominicana, país que vive en una situación tensa. Por los asaltos y los robos en actos delictivos, en un video difundido en el Nuevo Diario, dos individuos asaltaron más de 10 personas que se encontraban compartiendo en un establecimiento, según quedó captado, en un video compartido este martes. Hasta el momento no hay detalles sobre ese hecho, ni se sabe dónde ocurrió. En otro video se dio a conocer el asalto a un camión de refresco en un hecho registrado en la comunidad de los Tocones, Santiago, Amarrados y con golpes en distintas partes de su cuerpo, fueron encontrados en el interior de un camión Dos empleados de la empresa de bebidas, de acuerdo a, la, a lo narrado por los propios hombres atracados, los delincuentes, cuatro en total, los interceptaron a punto de pistola mientras se desplazaban en un camión daijazo azul por la calle principal de la referida localidad. Asalto de película, tan creativo los delincuentes. Vamos asaltando. a ver, vamos a ver el video. Saludos, mi gente. Disculpen la forma en que estoy vestido. Estaba en mi casa, me llamaron que aquí en Los Tocones eh, atracaron un camión de la cola real. Eh, vamos a mostrar eh, cho el chofer del camión que lo tiene, está amarrado aún. La policía no ha llegado. Eh, el ayudante, que es este señor, eh, ellos se encuentran bien. Este hombre que es el chofer está golpeado. Eh, miren, miren, está amarrado con tayra, señores, esto es en vivo, esto es en vivo, en Los Tocones, Santiago, eh, los delincuentes están acabando, señores, miren. Él logró salir porque le dejaron la puerta abierta. ¿Qué tú me dices, hermano? Que él logró salir porque le dejaron esa puerta abierta, si no, se me han oficiado ahí adentro. ¿no? Me, sí, me dicen que se y llevaron. Que se, se llevaron refuerzo y de todo, porque eh, quien lo vio fue alguien que, que venía, porque vio el movimiento, llamó a la policía, que ni siquiera... Sabía nada, pero se dio cuenta del movimiento. Pero yo llegué primero con la policía. Salieron cuatro, cuatro delincuentes de ahí. El muchacho que estaba por ahí vio y llamó sin saber nada. Porque, sabe? porque vio el movimiento y llamó a la policía. Y no ha llegado a la policía. ¿Hace qué tiempo llamaron Hace tiempo, a la policía? diez minutos casi ya. Pero no 10, 10 tengo yo aquí, pana. Bueno, pues todavía no ha llegado. Entonces, ese hecho fue me dice? El hecho fue y todavía está amarrado y ha golpeado. ¿Y por qué no lo desamarran? No, porque la policía tiene que venir. O sea, okay, pues no, eso es no se ha actuado y... No hemos llamado al 911 y tampoco han llegado. El, el ayudante ¿Qué? le dieron golpes. ¿También? Señores, miren esta raca que tiene el ayudante. miren. Sí. Él logró desamarrarse. Los delincuentes cagaron con una suma indeterminada sí. de dinero. Mira, eh, miren, sí. él, miren, miren, miren, esos son golpes ahí, que le dieron. Y ahí, ahí, ahí. Miren. Y por ahí. Miren, ahí lo golpearon. Al igual que el ayudante, el ayudante está inconsciente. Estamos en espera del 911. O sea, a ver si llegan. Eh, ojalá que lleguen, ya los llamamos, en ya se han llamado en varias ocasiones vamos señora a compartir este video, esto está ocurriendo ahora en Los Tocones atención medios de comunicación, estamos próximo al liceo de aquí de Los Tocones en donde este camión de la cola real eh, fueron interceptados por unos delincuentes eh, en el puente de la Delgada, eh, lo amarraron, le dieron golpes, cuatro con machetes es lo que nos dicen, andaban con machetes, eh, pistolas también tenían, andaban a pie, lo que dicen. Entonces agarraron al ayudante, le dieron golpe, lo amarraron, miren, está arañado por aquí, eh, la espalda también. Y ese es el ayudante, el chofer, perdón, que está amarrado, ellos trabajan para la cola real, miren. Miren, señores, vamos a ver si, si la, la, panita. Señores. Bueno, ese hombre está gordo, el ayudante. Está llenito, sí, es Dios lo bendiga. No, pero dejó el amigo amarrado. No, pues tiene que desamarrarlo. Señores, estamos viviendo una situación que aquí hasta del cielo te caen los ladrones. ¿Eh? Porque miren, miren cómo amarran esos dos. Pues ese periodista llegó muy rápido ahí también. No, no, tú sabes cómo es. Eh suerte a Dios que ellos no lo mataron o, sí. en, en esa localidad que no es muy tran, no me, transcurrida. No es transcurrida y que están vivos porque imagínate, la Al... materia se consigue si le llevan dos mil o tres mil pesos porque ya eh, esas empresas, tanto como la de Salami y, y de Refresco ya no caigan tanto dinero o sea, hay una persona que lo pasa a buscar el dinero y después los camiones le llevan lo que es la mercancía porque siempre ha sucedido, antes el un día antes de los días de huelga, siempre atracaban esos camiones, entonces ya la compañía han tomado otra iniciativa digas, de que pasara a buscar una persona, un motor, pasara a buscar el dinero. Sí, porque eso es algo que no, uno ya está acostumbrado a ver, esos eso tipo de asaltos, eso no es día ahora. Pero para mí que eso fue una banda de ese mismo sitio, porque mira el sitio de esos lados, de ahí mismo, y, y estaban a pie con machete o sea, es una misma banda de esa, de esa misma zona. En lugares así como en Santiago han pasado, porque incluso yo tengo un tío que ya falleció, él, él transportaba cacao de la loma de Santiago hacia acá, hacia los Muneces, y le pasó lo mismo, o sea, hubo un grupo de personas que le interceptaron en esa así, carretera de Santiago, que no pasa absolutamente nadie, y es una banda, como tú dices, que anda y sabe, está monitorea, sabe. ubica, sabe lo que se mueve y lo... Que tiene y quien lo lleva, porque al único que le hicieron daño fue a porque era que tenía que chavo ahí. Entonces, eso es lo que pasé. Como decían, esto ya hay compañías que tienen esa precaución, pero hay otras que no, que siguen como la misma administración de antes que ya no lleva lo que es ah, ahí. Porque sigan ahí. Y antes. También se le, le quitaban el gasoil a los camiones de contanza, lo atracaban y le sacaban el gasoil el combustible. Si, sí, así so, eh, como con una manguera chupa. Y se robaba el combustible también Es decir que estamos en una situación precaria Atención Policía Nacional Vamos a poner mano dura en esa carretera El ejército, la armada Monitoreo Cuidado Señora En la banda así yo fuera yo y cada peso que me han quitado, quito los bloques que están ahí, uno por uno. Tengo un amigo, le, le, le llevan eso, ve, siete, y yo, yo lo programo otro día. Vamos con una mandaria a, a tumbarle los bloques, claro, a tumbar las paredes. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos con más información del oso sobroso. Sí, me dicen que se llevaron, se, se llevaron, de acuerdo <música>